Hoy de The Lion Song Production Procesos Gracias a Dios yeah. Yeah. Hoy bajo mis manos y miro al suelo hermano Yeah Quiero pensar y decir que todo está bien pero estoy atado de manos En un agujero sin salida, buscando una llave y no hay salida Golpeando una puerta que no abre y escuchando una vida que me ladra Yo pienso justicia divina mi hermano y otros lo llaman karma Yo siento la vida golpearme al ver cómo me desarma Estoy en la guerra y sin armas, buscando un momento oportuno Abriendo una puerta sin llaves, de rodillas termino y me sumo ya no tengo oraciones, parece el fin del camino No me digas que está bien, si el tiempo es mi asesino Lo que no tiene solución yeah. Buscando plata y amigos sí. Y él me quiere consigo Esta vida es difícil sí. Y engañosa lo sé yeah. Ellos creen que es fácil mi hermano Y, y eso ya lo pasé. pasé Cuando tengas miedo y temor Y el día no sea el mejor Cuando te ahoguen las deudas Cuando sientas que no puedas Hay un amigo invisible Que hace lo imposible posible Cuando se acabe el combustible Y lo malo parezca algo posible. Toma su mano en lo alto, él no va a dejarte de caer Tú puedes vencer, si él está contigo nada va a pasar Tú puedes salir, Dios te hará salir del agujero más grande Su gracia se expande, su amor es más grande Dios tiene el control Dios tiene el control Nunca te ha dejado misteriosos y sus procesos también lo son sin embargo después de cada travesía que el Señor nos permite pasar podemos encontrar lo mejor de nosotros